Feminismos en filo, una fuerza en las aulas, en las redes, en las calles, que visibiliza y se enfrenta a las violencias, conquista derechos. Feminismos en filo para una universidad pública y popular. Nosotras paramos, nosotras movemos el mundo. Esta discusión que tenemos ahora en la Universidad de Buenos Aires es la gran oportunidad para poder generar reglamentaciones, para ampliar la participación también, por supuesto, para hacer una Universidad de Buenos Aires mejor. Desde mi perspectiva, no creo que la Universidad de Buenos Aires tenga un destino democrático si no incluye plenamente las demandas feministas en todas sus dimensiones.